Bueno, vamos a hacer una pequeña función muy útil. Esta función lo que va a hacer es va a recibir un valor numérico de una celda y va a devolver el literal de ese valor numérico que tiene que estar en un rango de 0 a 100. Muy útil para los profesores que tienen que calificar y, y poner en literal eh, las notas, ¿no? que son números. Muy bien, primero vamos a crear un módulo y vamos a declarar nuestra función a literal por valor valor más un String. claro tiene que ser a, a string porque la función tiene que devolver una cadena del valor ingresado que es un valor numérico ahora vamos a definir algunas variables la primera mmm, que sea este, la palabra literal tiene que ser string la segunda va a ser la variable número que va a ser un arreglo de 100 elementos también string y mmm, aquí debería ir este, la definición de los elementos que van a entrar dentro de este arreglo estático ahí está algo más sería que, algo muy útil, sería también que sería bueno agregárselo, que el valor debe ser convertido. Primero lo vamos a redondear para que el valor redondee al inmediato superior. Y además que... Si encuentra un número que sea negativo, lo convierte en positivo. Y con eso ya tenemos un valor evaluado correctamente para números positivos y que redondee al inmediato superior. Ahora vamos a hacer un IF para el caso de que el valor sea cero. Si el valor es 0, entonces el literal tiene que ser igual a números, valor, directamente. No necesitamos hacer más nada. Y aquí, en el else, en el caso contrario que no sea un valor 0, va a ser un valor mayor a cero, entonces vamos a declarar un do. Ok, entonces valor si es igual a 0, que termine el ciclo. Y en este ciclo vamos a comprobar si el valor es mayor a cero y el valor es menor a 10. O sea, vamos a hacer primeramente las unidades, después iremos por las decenas y al final las centenas. Ok, ahí está. Entonces aquí literal igual a literal, coloco el ampersand, números, valor. Este literal es el que va a acumular las palabras. Este, de, de cada número y el valor tiene que dejar, tiene que restarse tenemos que restar el valor para que termine pues no o sea digamos si fuera 8 8 menos 8 sería 0 Lo acaba acabaría digamos el la sentencia que tiene que ver con las unidades aquí ponerle unidades okay. ahora haríamos para números mayores a 10 y valor menor a 100 no sé en otras palabras las decenas Ahí está. aquí hay un caso especial si valor es menor a 16. Entonces, si valor no era 16, entonces literal, literal, números, valor, ¿no? O sea, va a almacenar y valor otra vez, tiene que restar ese valor que acaba de almacenar. Ok, eh, claro, los valores menores a 16 y arriba de 10 son valores especiales, o sea, 11, 12, 13, 14, 15, eh, son palabras, o sea, son este, literales de una sola palabra. Mientras que 10 y 6 es una palabra compuesta, por eso mismo aquí evaluamos si es menor a 16, para que lo coloque directamente. Entonces, si no es valor, eh, menor a 16, es de 16 para arriba hasta menor a 100. Tenemos que definir otro código para esto. Entonces, aquí está literal, igual a literal, y la persona Tiene que ser dividido por 10 y tiene que ser multiplicado por 10 y con eso tenemos nuestro literal y después valor igual a valor menos otra vez la división de valor dividido entre 10 por 10. En otras palabras estamos sacando el decimal a un valor para que nos quede solamente las unidades y esas unidades van a ser tratadas en el IF que está más abajo y que ya hemos creado. Entonces esa unidad que nos va a quedar tiene que ser comprobada aquí, si es mayor a 1, porque si es mayor a 1, entonces tenemos que agregar a literal la palabra y, ¿no? o sea, 10 y 6, entonces ese i se va a agregar aquí, siempre y cuando el resultado del valor después de esta resta nos dé 1 más entonces si es un número mayor a uno entran en las unidades que va a ser tratado acá ¿no? más después pero tenemos que anteponer la palabra y ok estamos yendo bien ahora vamos a hacer las centenas si valor es mayor a 100 mayor o igual a 100. si es así primero otra vez preguntamos porque puede ser un número mayor a 100, no sabemos qué pero si sabemos que es 100 si valores 100 entonces si valores 100 entonces literal será igual a literal ampersand números valor. ¿Mm? Almacenamos el valor de 100 y valor, tenemos que restar eso, valor menos valor. Ya. Y acá vamos a hacer un else para todos los valores que no sean 100, o sea, mayores que 100. Lo que vamos a hacer es, vamos a definir valor como cero porque no tiene que funcionar para eso, eh, y, y vamos a definir que en caso de error se vaya a la sentencia salir, o sea cuando sea mayor a 100 va a poner, hoy perdón, está mal esto, goto se tiene que ir a salir y salir lo vamos a definir más o menos a al final de la función que se salga ya, entonces salir los puntos y aquí vamos a vamos a definir se puede decir el valor que va a retornar la función entonces la función literal va a devolver lo que esté en literal. Bueno, hacemos una prueba. Metamos un número, a ver, este, 33,9, tiene que darnos 34. Entonces igual a literal, ahí ya sale, miren. Y pongo la celda como si tuviera una función normal hay un error ok el error está aquí es falta ponerle en if otro en sin if ya está ahora lo probamos un ratito detenemos la depresión lo probamos f2 ah, ahí está eso es todo